Espinoza y del gerente general de la gestora pública de la seguridad social de largo plazo, Jaime Durán. Iniciamos la conferencia de prensa, gestora pública, dando paso a las declaraciones de la viceministra. Adelante, por favor. Eh, buenos días. Eh, gracias. Eh, esta conferencia la estamos eh, presentando para aclarar algunos aspectos que se han hecho en base a algunas declaraciones de un senador porque es importante dar a conocer a la población en qué consiste el sistema integral de pensiones y cuáles son las características de la rentabilidad eh, que se genera. En ese sentido, es importante eh, tomar en cuenta cuáles son los aspectos normativos y legales que hacen que la gestora tenga que realizar el manejo de estos recursos. Recordemos que en la constitución política del Estado eh, se establece que la administración de los recursos corresponde al Estado y es la gestora precisamente la que hace esa administración de los recursos y que ya está establecida en la ley 065 de pensiones del 10 de diciembre del 2010. Asimismo, es importante señalar que también la gestora, Realiza la administración de la renta dignidad en función a lo establecido en el decreto supremo 3333 de 20 de septiembre del 2017. Y lo importante es que efectivamente el 15 de septiembre del 2021 se establece que la gestora va a empezar a iniciar su funcionamiento de manera parcial desde septiembre del 2022 y va a tener un inicio total en mayo del 2023. ¿Por qué señalamos estos aspectos? Porque es importante establecer que la declaración que hace el senador Paz esta mañana, de que el Estado ya estaría usando los recursos que, de los aportes que hacen los, eh, los asociados para sus aportes, no es correcto, porque lo que se ha estado haciendo en este tiempo ha sido precisamente trabajar, en lo que hace al sistema de, para migrar esta información, disculpen un momentito, está en, los, en, la, en la presentación, pero lo que se ha estado haciendo es migrar esta información que ha estado manejando las FPs y efectivamente en el caso de aquellas nuevas personas que están trabajando y se quieren afiliar al sistema integral de pensiones, sí se ha estado haciendo este trabajo. Entonces... ¿Qué es lo que se ha estado haciendo durante este tiempo? Es pues que eh, los asegurados puedan realizar los aportes, los nuevos del SIP y también eh, se pueda ver un sistema que permita hacer un cobro adecuado de sus prestaciones y beneficios. Entonces, el hecho de señalar que ya se estaría utilizando estos recursos como se lo ha manifestado, como lo ha manifestado este senador, es falso. No está haciendo de esa manera y esto va a empezar a pagar, obviamente, de todos los recursos que están en el Sistema Integral de Pensiones desde mayo de esta gestión. Ahora, algo que es importante señalar es, ¿cuáles son las características del Sistema Integral de Pensiones? También para desmentir todas esas aseveraciones de que la, el uso indiscriminado que se va a hacer desde que la gestora empiece a manejar los recursos. Y hay que recordar que esto eh, está compuesto por ser un patrimonio autónomo. Esa es la característica que tienen los aportes que hacen los asegurados al sistema integral de pensiones. Por tanto, al ser un sistema, al, tener, al ser un patrimonio autónomo, este tiene características específicas. Es decir, que no forma parte de la gestora, es decir, no forma parte del manejo que hace una empresa, lo que hace es administrarse y lo que han estado haciendo las AFPs de este patrimonio autónomo es administrarlo. ¿Con qué propósito? Un objeto, generar rentabilidad para poder pagar posteriormente las pensiones de jubilación a los que están aportando al sistema integral de pensiones. Entonces, tampoco se puede aseverar que esa ese dinero se lo utiliza sin ningún tipo de especificaciones que se tienen. Y aquí es importante señalar, además, que no es el propósito único la generación de rentabilidad, sino hacer un manejo adecuado de gestión de riesgos que a mí me permita tener una rentabilidad efectivamente, pero también asegurar que no se van a perder esos recursos entonces yendo a este aspecto porque genera mucho problema el concepto de patrimonio autónomo porque se lo, se lo pone inclusive como si fuera dar dinero eh, ser una cuenta de ahorro y no es un patrimonio autónomo se constituye ya sea por un eh, por el tema de bienes o activos están siendo cedidos, es decir, uno está dando sus aportes a una persona individual o colectiva con una expresa tarea, generar rendimientos para pagar las prestaciones y beneficios de lo que es el sistema integral de pensión. Y para no generar mayor, eh, digamos, distorsiones en esto, yo quiero hacerles un ejemplo, ¿no? Un patrimonio o un eh, fideicomiso que se da, por ejemplo, cuando se constituye, es para un propósito. Es decir, por ejemplo, si yo quiero garantizar los estudios de mi hijo, voy a una entidad financiera y genero un fideicomiso. Entonces, mensualmente o en el tiempo que yo establezca, voy dando esos dineros. ¿Para qué? ¿Para qué? para que me generen rentabilidad y en el momento que mi hijo necesite utilizar esos recursos para su universidad, la entidad financiera le va dando en los montos que se ha establecido. Por tanto, no se puede, el banco no lo puede utilizar para otro fin. No es que lo va a utilizar para otorgar préstamos o lo va a utilizar para cubrir sus gastos, como están pretendiendo querer hacer entender que esos recursos que están en ese patrimonio autónomo el Estado podría utilizarlo para cubrir déficit, lo cual es incorrecto, es un desconocimiento total por parte del senador de las características que tiene el sistema integral de pensiones y el patrimonio que se está manejando. Otro aspecto importante que hay que señalar es cuáles son efectivamente los recursos que se han estado acumulando en el fondo y gracias a también este incremento que ha sido de más de un 334% desde la aplicación del sistema integral de pensión, desde la ley 065, porque hasta antes de eso no había una participación mayoritaria para los aportantes, entonces también es importante establecer que esta generación de recursos se la da con esta modificación de la ley y hasta la fecha, bajo la normativa que se ha establecido, que han aplicado las AFPs y que va a aplicar la gestora, se ha tenido un rendimiento o un crecimiento positivo. ¿No es verdad? Entonces, en ningún momento se ha hecho un uso inadecuado que muestre una disminución. ¿Y por qué? porque se establecen normas que equilibran la gestión adecuada del riesgo con el tema de la rentabilidad. Ahora, yendo ya al tema de la, eh, de la participación, es importante también establecer el número y el incremento que se ha tenido en la participación de personas que van a tener una jubilación a partir de la emisión de la ley. Y es un incremento de 1.2 millones de personas que es, representa casi un 89%. Ahora, con relación a la evolución de la rentabilidad y de la composición de los fondos que es también otro aspecto que eh, menciona el senador y nos dice ¿no? ¿por qué ahora las rentabilidades son bajas? ¿por qué el, el gobierno se está financiando el déficit eh, con lo que son los recursos de los aportantes y la, a través de la gestora. Y demostrar la falsedad de esta apreciación. Si ustedes ven, precisamente entre los años eh, 97 y 2001, donde la rentabilidad era de un 15.6%, la mayor participación que se tenía... En, en tema de inversiones era en el Estado, era un 72% que iba al Estado, ¿por qué? porque efectivamente ahí había una necesidad de cubrir pues deficiencias, déficit que tenía el Tesoro y es más, ustedes recordarán que en esa época la normativa establecía la obligatoriedad para que los, las AFPs adquieran estas eh, emisiones que hacía el Estado cosa que la ley 065 no, es voluntario, es decir, si hay una emisión por parte del Estado, en ningún momento se obliga a las AFPs a que las adquieran. Entonces, si vamos viendo también en el tema del 2002 hasta el 2006, también la tasa de interés que se establecía, perdón, la rentabilidad que se establecía, era alta de un 11.5% y la participación en esto era... Estatal del 72%. ¿Por qué? Porque efectivamente se necesitaba pues, tener estos recursos. Ahora, hay que recordar que en esta época los gobiernos que estaban de turno eran de la mega coalición, donde efectivamente también teníamos la participación del presidente de, en esa época eh, de la parte de la mega coalición, de la, de lo, del que ha sido presidente del país Paz Amor. Entonces, lo que es importante señalar es que a partir de la ley 065, efectivamente se establece ya una disminución en la participación de lo que es el Estado, dando la posibilidad a las AFPs a que puedan diversificar lo que es la inversión. Y si vemos, por ejemplo, ya los datos en el año eh, 2000. 12 al 2016, vemos ya una disminución en la participación del Estado con 35% y un incremento en lo que son privados bancarios del 33%, hasta esa época en la gestión, hasta el 2011 participaban con el 22%, y ahora, por ejemplo, del 2017 al 2021, vemos una disminución en en lo que es la participación estatal del 27% y los privados bancarios del 57%. Entonces, es importante señalar que además a las AFPs se les paga una comisión precisamente para que hagan ese trabajo de ver dónde invertir de la mejor manera de invertir para generar la mejor rentabilidad. ¿Qué quiero señalar eh, también eh, en, este, en este tema? Que a diferencia, eh, como se establece anteriormente y como les hemos podido ver de los rendimientos que se tenían, en este caso de las emisiones de bonos, efectivamente la rentabilidad es menor. ¿Por qué? Porque la generación de recursos que se hace el Tesoro es a partir de de los impuestos y las recaudaciones que se tienen y los ingresos que entran a partir de las eh, exportaciones también que realizamos. Otro aspecto importante a señalar y que menciona eh, que se ha limitado a lo que es el tema de la inversión en el exterior, tampoco es verdad. Pero si ustedes analizan y, y nos vamos a ver eh, eh, la recomendación que da este senador de que ahorita se debería invertir en el exterior donde la rentabilidad son bajas y además el riesgo es tan alto, realmente es poner en riesgo los recursos eh, que se están dando de aportes para las jubilaciones, lo que son eh, los, por parte de los aportantes. Y en este tema eh, yo voy a pedir precisamente al licenciado Jaime, que pueda dar una explicación en el tema ya de lo que va a ser la administración de los fondos de pensiones de una manera responsable y adecuada. Es importante señalar, yendo también al ejemplo que se daba en una declaración, que si a mí me ofrecen una tasa del 5% y otra del 10%, yo elegiría el 10%. Es muy riesgoso, ¿no es verdad? Porque generalmente alguna entidad o alguna empresa que te ofrezca un rendimiento mayor al que te ofrece el mercado es o porque no tiene una autorización o que está en un nivel de riesgo tan alto como ha sido en la época neoliberal que ha ocasionado la quiebra de entidades financieras. Entonces, hacer ese tipo de recomendaciones tampoco son las más adecuadas. Y bueno, y, y muestra también un desconocimiento de lo que es la evaluación de gestión de riesgos y rentabilidades. Entonces yo con esto quiero pasarle el micrófono a, al gerente de la gestora para que dé esta explicación. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, amigos de la prensa. Sí, evidentemente nos hemos visto sorprendidos por estas declaraciones del senador Paz que lamentablemente muestran un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema integral de pensiones. Por nuestra parte, nosotros indicar que desde septiembre del año 2022 nos hemos estado dedicando a asegurar a todos los nuevos trabajadores dependientes, independientes y empresas nuevas. En ese sentido, los resultados que hemos mostrado indican que entre septiembre y diciembre del año 2022 hemos obtenido una rentabilidad del 4,51%. Esta rentabilidad es superior a lo registrado por la AFP Previsión, que ha alcanzado 3.47% y Futuro, que ha alcanzado a 3.34%. La cantidad de aportantes que tenemos a diciembre del 2022 alcanza a 10.721 asegurados, con una recaudación a diciembre del 2022 de 8.1 millones de bolivianos. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, si uno compara precisamente estas rentabilidades, lo que va a encontrar es que, por ejemplo, para el mes de diciembre del año 2022, la gestora ha tenido una rentabilidad del 4,93%, y la AFP Previsión 3.68% y la AFP Futuro 3.38%. Eso quiere decir que bajo las mismas reglas sobre las cuales operan tanto las AFPs como operamos nosotros, se puede obtener una mayor rentabilidad. Sin embargo, es importante también aclarar al senador Paz dos cosas, dos elementos que son importantes. No se trata de aumentar la rentabilidad por aumentarla. ¿Por qué razón? Porque existe una relación directa entre la rentabilidad y el riesgo. Eso quiere decir que pueden existir instrumentos en los mercados internacionales o incluso nacionales que ofrecen altas rentabilidades, pero están asociadas a altos riesgos. Y eso se ha visto precisamente incluso con instituciones no reguladas que ofrecen altos rendimientos y que después terminan o hacen que los supuestos inversionistas pierdan todo su dinero. En ese sentido, nosotros invitamos al senador Paz a que repase sus lecciones en términos de lo que significa inversiones, porque es necesario tomar en cuenta esto. Por nuestra parte, como gestora, estamos obligados a resguardar los recursos. No se puede jugar con los recursos de la población, estos recursos tienen que ser adecuadamente invertidos, tienen que preservar ante todo que el capital que están confiando nuestros asegurados en términos de una adecuada administración, rinda lo mejor que se pueda, pero preservando fundamentalmente la seguridad de estos recursos. En ese sentido, la gestora va a continuar trabajando, aumentando la rentabilidad, posibilitando de que mejoren las pensiones, pero siempre preservando la seguridad de los aportes, que es lo que más interesa a nuestros beneficiarios. Muchas gracias. A continuación, daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación. Iniciamos con el periodista Donald Maldonado, de Metropolitana. Muy buenos días, eh, si me permite, gerente. Eh, la precisión está en torno a saber si en mayo del 2023 se va a concluir la, eh, el traspaso de recursos, recursos, no de datos, recursos, ¿no? Si nos puede precisar cómo se procede en ese caso, o en este caso la viceministra, no sé. Y la segunda consulta es, eh, también está previsto de que miembros de la COP, en este caso los jubilados también, sean parte del directorio. ¿Cuándo se va a oficializar esta situación y qué requisitos tienen que tener estas personas para ser parte de este directorio de la gestora? Adelante, Bien, aclarar nuevamente, no se está haciendo ningún traspaso de recursos, por si acaso. Lo que ahorita se está trabajando es un tema de migración de información. La migración de la información va a terminar hasta mayo y ahí, cuando se tenga toda la información, se va a hacer el traspaso de los recursos, primero. Segundo, en el, en el tema del directorio y en las reuniones que se ha tenido en las diferentes instancias, abril etcétera, se ha aclarado que el directorio para ser parte, obviamente pueden participar y, y tratar de formar parte del directorio, siempre y cuando cumplan con los requisitos que está establecido en la ley. Y la ley entre los diferentes requisitos, pero el más importante, especifica tener un conocimiento de lo que hace al tema de pensiones, al tema financiero y una experiencia por lo delicado que significa manejar estos recursos, y así se lo ha ido haciendo conocer. En, precisamente por estos temas eh, que son eh, necesarios conocerlos a cabalidad, juntamente eh, la gestora, el Ministerio de Economía y la APC se están iniciando cursos de capacitación para los diferentes sectores. A efectos de que no se dejen llevar por comentarios que no son adecuados o desconocimiento que se hace de diferentes eh, opinadores o que forman parte pues, de nuestra asamblea que eh, distorsionan lo que es la información y no se da una adecuada información a los que son la población en general y específicamente a los aportantes. No sé si Jaime quieres comentar. No, simplemente indicar que tal como está nuestro cronograma, en realidad en mayo del año 2023 vamos a culminar todo el proceso de transición, aclarando y enfatizando que se trata de patrimonios autónomos. Eso quiere decir que en ningún momento esos recursos van a pasar a propiedad de la gestora o del Estado, eso tiene que dar claro que no va a ocurrir así, patrimonio autónomo se mantiene, esos recursos van a continuar con el único fin de generar rentabilidad y generar pensiones. Continuamos con la consulta de la periodista Majorlin Quintanilla de Bolivia TV. Buenos días, viceministra, gerente. Dos consultas, por favor, de mi parte. La primera, ¿cómo se garantiza la transparencia de estos recursos económicos que pertenecen a la población? Porque precisamente eh, senadores y diputados de oposición ponían en vilo el manejo a través de la transparencia por parte de la gestora. Y mi segunda consulta es acerca de cómo se logra un mejor rendimiento, porque la población no entiende cómo es que las anteriores AFPs, que en algunos casos continúan manejando, tengo entendido, no han logrado estos rendimientos de más del 4% que se está logrando a partir de septiembre por parte de la gestora. Por favor, gracias. Bueno, en cuanto a los mecanismos de transparencia, no debemos olvidar que la ley 065 es muy clara en relación a la fiscalización que tiene que realizar a la gestora, la autoridad de pensiones y seguros. Nosotros también tenemos la obligación de presentar nuestros estados financieros, las auditorías que se realicen a la Asamblea eh, Plurinacional y también están todos los mecanismos relacionados a las rendiciones de cuentas y a la obligatoriedad que tenemos de publicar toda nuestra información en nuestra página web. Además, es importante tomar en cuenta que cada uno de los asegurados recibe su estado de ahorro previsional donde se registran todos los movimientos. ...relacionados a los aportes que se realiza y a los rendimientos que se obtienen. Ahora bien, en relación a por qué hemos obtenido nosotros una mayor rentabilidad que las AFPs... ...considero que hay dos elementos importantes. El primero tiene que ver con la gestión. Nosotros en los meses pasados hemos indicado que contamos con un sólido equipo de ingenieros financieros... ...de expertos financieros que conocen cómo se administran estos recursos... Estos son los resultados, es decir, una mejor gestión de los instrumentos financieros puede eh, permitir una mayor rentabilidad. Y el segundo elemento es el entorno macroeconómico que tenemos actualmente en el país. Lo que ocurre es que desde el año 2021 estamos en un franco proceso de reactivación económica, lo cual permite que se puedan generar mayores rendimientos a favor de la población. Lo que ocurre con las AFPs es que están arrastrando... Precisamente lo que ha ocurrido el año 2020, cuando hemos tenido una caída del PIB del 8%. Entonces, en ese sentido, a mi criterio, estos dos elementos son los que explican que nosotros podamos tener una mayor rentabilidad. Finalmente, la consulta del periodista Daniel Gutiérrez, del Diario. Buenos días, señor Durán eh, Si bien ustedes han explicado de que la rentabilidad es alta, y la explicación que acaban de darnos es... Eh, muy superficial, porque supuestamente si no es una rentabilidad, ¿en qué han invertido? Primera consulta. Segunda consulta es, eh, hay economistas ya que están saliendo que esa rentabilidad de 4.1, así como de las AFPs al parecer no son mucho porque la inflación del 2021 2022 se cerró con 3.12. Entonces, la rentabilidad no es alta como se dice, solamente es nominal. Esas dos consultas. Por bueno, el primer elemento que es importante aclarar, en realidad, eh, cuando hablamos de una rentabilidad real positiva, tiene que comparar el rendimiento que estamos obteniendo versus la inflación. Entonces, por los propios datos que se están mostrando, el hecho de que tengamos una rentabilidad del 4.5% eh, promedio, que es superior a la tasa de inflación, nos está mostrando que hay una rentabilidad real importante a favor de la inflación de los beneficiarios. Ahora, en términos de lo que significa eh, las inversiones, eh, lo que nosotros estamos haciendo es una combinación entre las inversiones con los recursos de alta liquidez y todo lo que significa los instrumentos financieros que tenemos a disposición dentro del mercado financiero y bursátil boliviano. Segundo. Bien, de esa manera... Perdón, hasta... eh, sí, eh, precisamente también aclarar el propósito de los y lo vuelvo a señalar, el propósito de un manejo de los recursos no es solamente generar alta rentabilidad. La generación de rentabilidad alta está eh, asociada a un riesgo alto. Por eso la normativa establece claramente en qué se puede eh, invertir, en qué puede invertir, porque lo que se tiene que hacer es preservar los recursos de los aportantes. ¿verdad? Entonces, ahí eh, creo que, y por eso se paga pues una comisión y se ha pagado una comisión a las AFPs para que hagan ese manejo de inversiones que permitan una rentabilidad adecuada con una gestión de riesgos adecuados. Lamentablemente, nosotros vemos que las AFPs no han hecho eso y que desde que la gestora ha empezado a funcionar sin ir en contra sin, sin hacer una modificación de la normativa, solamente haciendo un trabajo adecuado de inversión, se ha podido generar, no vamos a decir altas rentabilidades, pero rentabilidades superiores a las que están dando las AFPs y adecuadas para poder mantener también los recursos de los aportantes. Gracias. De esa manera concluimos la presente conferencia de prensa. En nombre de nuestras autoridades agradecemos a los compañeros su gentil asistencia. Muchas gracias. Buenos días.